Varios accidentes ha provocado un hoyo que se formó en medio de la avenida Libertad Entrada Sector Ugamba a causa del empalme de una tubería que hizo un ingeniero para suplir de agua potable a un apartamento en esa zona. Bueno, como ustedes pueden ver lo que está sucediendo aquí en la avenida Libertad es algo desastroso porque están sucediendo muchísimos accidentes y le pedimos a las autoridades que por favor vengan a un sitio a resolver esa problemática para que tanta gente no se le destruya su vehículo y puedan transitar en paz. Oh, pues le pedimos al síndico que arregle ese hoyo porque ahí ya han matado a mucha gente, ya se han caído Aquí llegan robados a esa gente, vaya a ver lo que hacen. Ese hoyo porque eso es demasiado difícil. Ve, y domingo, de aquel lado cayeron como tres en la noche. Esa esa la diferencia ahí. Tuvo que recogerlo y no nos hallaban que hacer. En tanto, el alcalde de esta ciudad de San Francisco de Macorís, Alex Díaz, dice que la situación será resuelta Cuando INAPA soluciona el problema de agua potable en el sector Espínola y otros sectores de la ciudad Mire, el ayuntamiento está esperando a INAPA Nosotros fuimos, pero es un trabajo de INAPA, los mismos comunitarios están de acuerdo Que nosotros no hacemos nada con taparlo Tenemos que darle agua al sector eh, Espínola también y ellos hicieron incluso, fueron allá en comisión donde el director de INAPA Yo me voy a comunicar ahora con Juan Carlos a ver qué han hecho Porque nosotros estamos con urgencia porque sí, sinceramente hay un peligro público Mientras que el encargado de INAPA en esta ciudad César Martínez Asegura que la problemática es de competencia del ayuntamiento Claro, ese, ese hoyo puesto hecho una vez por el por el sector privado, eso fue buscar un contratista, el contratista hizo su, su excavación, hizo su acometida y él mismo se responsabilizó, junto con el dueño en el ayuntamiento, se responsabilizó hacerle eh, la debida eh, corrección. Eh, luego él hizo su, su compactación, supuestamente, porque si se hubiese hecho una buena compactación, tal vez el dueño no tuviera tan pronunciado como se encuentra, pero hizo su, eh, su, eh, su compactación con un hormigón armado, hormigón solo simple. Entonces con el tiempo volvió otra vez y se produjo la, la excavación o el hoyo. Y Ale, en un tiempo que tenía Pato, vino y, la, y lo resolvió, pero ahora volvió otra vez, persiste, porque parece no se dio un buen tratamiento a la compactación. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.